Saludos comunidad biocéntrica, un lunes más y hoy un lunes bien especial porque hoy es equinoccio, de primavera o, o, o de otoño según el donde estés en el lado de, de la superficie del planeta. Pero aún así equinoccio, o sea, es en las mismas horas de luz que de oscuridad. Es bonito. <risa> bien, pues... a Celebrando el equinoccio, esta, esta igualdad, este equilibrio entre la luz y la oscuridad, pues hoy tengo un, un texto de Rolando Toro de una gran belleza que se encuentra en la teoría de biodanza en el tomo 1. Y él lo tituló uh, Un hombre, puntos suspensivos, muchos hombres. Y quiero leértelo porque, aparte de que es de una gran belleza y una gran profundidad, eh, denota la, la sapiencia de Rolando para, eh, para describir la naturaleza del ser humano. Y, y creo que es muy interesante para, que luego, para luego lo que te voy a comentar, a raíz de, de cosas que van pasando ¿eh? en el vivir viviendo. <risa> Mira, el, el texto dice así, lo voy a leer. Un hombre, muchos hombres. Si la información genética de cada ser vivo representa su identidad, la cual deberá expresarse totalmente en el medio adecuado, en el caso del ser humano, la situación parece ser, parece ser diferente. Es como si el ser humano, al optar por caminos divergentes del orden biológico, estuviese permanentemente ganando y perdiendo su identidad. Optamos por caminos diferentes al, al, al orden biológico porque tenemos libre albedrío. <ríe> y, y sigue diciendo, la vida humana es esencialmente fronteriza. La conciencia, al volver sobre sí misma, descubre siempre una sugestión que tiene el carácter de provocación al cambio. Es como si entre la imagen de sí mismo y la del mundo existiera una grieta que la distanciara del modelo de la realidad natural. Esto es, hay una falla en el isomorfismo de la percepción, en la forma de percibir. Esta brecha se transforma enseguida en abismo, y este abismo es justamente lo que suscita la vorágine existencial. El hombre, como criatura fronteriza, está en permanente torbellino, en constante fascinación, en la tentación violenta de perder el paraíso. Es la esencia fronteriza de la existencia humana que da origen al genio, al santo, al héroe, al aventurero, al poeta, también en femenino. Esto lo, lo añado yo. Es la esencia fronteriza de la existencia que impide alcanzar el Tao oriental y armonizar los opuestos en suprema unidad. Y aquí déjame que añada... Una, una observación. Rolando aquí vuelve a hablar del Tao. ¿Sí? Acuérdate eh, que él está, era instructor de, de Qigong, ¿sí? de artes marciales. Así que el Tao y la filosofía del, del Tao Tekín eh, formaba parte de, de su sapiencia, ¿eh? de su manera de entender el mundo y la expresión de la vida también en el ser humano. La tentación por apartarse de la senda del camino cósmico producirá siempre en cada persona una hipertrofia del yin y del yang. Y aquí de nuevo, ¿eh? de nuevo la... hablamos del de... delichín, donde se encuentra toda la filosofía del Tao y el oráculo. El Tao es una realidad totalmente ajena al humano. La característica del guerrero será siempre la de optar en detrimento de la armonía. Así, el ser humano opta, de hecho, por estilos de vida que conducen inexorablemente a su desorganización, a la pérdida del paraíso. La cualidad fronteriza surge en la pulsación permanente entre la nostalgia y la de la identidad y la nostalgia de regresión a lo indiferenciado por esta razón lo ideal de la unidad interior es una quimera o tal vez una utopía para ser realizada dentro de un millón de años y a pesar de eso Rolando Toro él propone un sistema de integración ¿no? que entiende que quizás dentro de un millón de años toda la humanidad esperemos que antes. ¿eh? Dice, un virus, un pez, un pájaro o un caballo poseen identidad, mas un hombre es muchos hombres. Haciendo referencia al ser humano. Dentro de cada ser humano, muchos hombres, muchos seres humanos, luchan para conquistar su existencia. Dentro de un hombre, el asesino y el amante, el ángel, el demonio el genio y el idiota, el infante y el anciano, el macho y la hembra, todos en guerra, en el océano de lo indiferenciado, pugnan para conquistar existencia, por expresarse en acción, en voluptuosidad y en dolor dentro de este sistema multidimensional de energías que llamamos nuestro cuerpo. ¿Dónde está nuestra identidad frente a millones de opciones? ¿Qué somos sino fragmentos de toda la humanidad? Aullando, soñando, pensando, amando. Y no solo fragmentos de humanidad, sino de todas las expresiones posibles de vida cósmica. Dentro nuestro, el tigre, la serpiente, la garza y el hipopótamo, que son los cuatro animales totémicos, podríamos decir, de la vida danza y dentro nuestro la flor y la piedra el aire y el fuego como si fuésemos el desagüe viviente de la conciencia donde desembocan todos los imagos que son los insectos ya madurados en su fase adulta que ya han pasado todo el proceso de maduración entonces dice como si fuésemos el desagüe viviente de la conciencia donde desembocan todos los imagos, todos los seres ya madurados, del universo, como si fuésemos los instrumentos o los mediums donde explotan todos los crímenes y todos los amores, como si estuviéramos perdidos en una eternidad entre un millón de fronteras y abismos, en la misma selva oscura de Dante, en medio del camino de la vida perdidos para siempre. Es así como en un arrecife infinito de la conciencia, de repente, hacemos alguna elección original, tomamos una opción que nos conduce a la locura o al amor, al infierno o al paraíso. Cuando esa opción es reverente con el principio de vida, el universo entero es nuestro aliado. Cuando por el contrario es la tentación del exterminio, nuestra elección es la tentación del exterminio, entramos en una ruta de la inanidad. Y te digo lo que es inanidad, porque Rolando tenía un lenguaje increíble, ¿no? eh, amplio. Inanidad, cualidad de vano o inútil. Sí. Entonces, repito la frase. Entramos en la ruta de la inanidad, de la cualidad de inútil <ríe> y de la desorganización. Somos así, a pesar nuestro, los detentores, o sea, que nos atribuimos de manera ilegítima el destino del universo. Los mentores de la divinidad o los hijos degenerados que, cromos de, que Cronos devora. En la frontera de cada instante, nuestra opción de luz o de tinieblas. Y aquí termina el texto. A mí me parece un texto extraordinario, ¿no? que desde, una, desde un lenguaje simbólico y poético eh, abarca lo que no puede abarcar ningún otro lenguaje, eh, cuando estamos hablando de la expresión de la vida manifestada en el ser humano. Entonces, si Rolando Toro era una persona que podía llegar a un entendimiento profundo de la expresión del ser humano, de ser humano ¿sí? en la Tierra. Uh, y fue él, junto con todo el equipo, por supuesto, de colaboradores y colaboradoras, que crearon la biodanza ¿sí? a partir de, de su genialidad, ¿sí? pero no fue una creación en solitario, porque en realidad no hay nada que se pueda crear en solitario, quizás sí, obras de arte a lo mejor, no eh, de, de un artista en sí mismo, aunque podríamos decir que si no está inspirado por todo lo que lo rodea, pues tampoco, pero entiéndeme lo que quiero decirte, el sistema biodanza, que es un sistema biodanza creado eh, con un conocimiento profundo, del, del, de la expresión del ser humano de, de los laberintos por los que anda el ser humano a lo largo de la, de la, de la humanidad conocida al menos o de la historia de la humanidad conocida me pregunto el cuestionamiento a, a propuestas de Rolando Toro que él hace eh, como mm, metodología de la propia, del propio sistema de, de biodanza siempre es bueno siempre es interesante sobre todo porque la naturaleza del ser humano es curiosa y es a través de la pregunta del cuestionamiento que podemos pues seguir creando conocimiento o, o desvelando, develando el, el, el conocimiento de la vida y del vivir. ¿no? Y te cuento todo esto porque en, en nuestra comunidad biocéntrica, que, se, que, se, que nació en agosto de, del 2022, a partir de el, la primera edición de los grupos de apoyo para facilitadores titulados y Uh, estudiantes de formación de biodanza en su último año de formación para apoyar el proceso de ser facilitadora y facilitadora en el mundo uh, bueno pues la comunidad se gestó ha ido creciendo y allí surgen muchas muchas inquietudes de, de, de facilitar de de, de, de, cómo, de cómo planteamos nuestras sesiones, de, de, los, de los retos con los que nos encontramos, de las alegrías también, ¿eh? Eh, de las dudas. Entonces, lo último que salió fue un, un cuestionamiento muy interesante, muy interesante sobre la propuesta de Rolando Toro de, um, de la rotación cíclica, natural y orgánica que deben al entender de Rolando Toro, repito, un profundo conocedor del de devenir existencial del ser humano, pues su propuesta es la de que el ciclo de, de, del proceso de integración del ser humano pasa por tres, cuatro años de grupo regular, Teniendo en cuenta que es iniciación, eh, grupo intermedio, profundización y radicalización de vivencias. O sea que estamos hablando de 3-4 años to con todo un proceso. Entonces después de eso la invitación de Rolando Toro es vuelve a un grupo de iniciantes. Porque no serás el mismo y porque hay varias razones para hacer este ciclo. ¿Eh? para volver a este ciclo una de ellas, bueno vamos a, vamos a comentar algunas de ellas ¿eh? que siempre es interesante cuidado que lo que estoy diciendo no es para sentar cátedra ¿eh? por, por favor no tiene nada que ver con eso son, senc son sencillamente cuestionamientos que me hago yo misma ¿eh? y que nos hacemos también en la comunidad eh, porque, porque se trata de eso, de cuestionarnos las cosas y ir develando en nuestro interior aquellas cosas que nos están pidiendo trascender limitaciones que a lo mejor no somos ni siquiera conscientes de las que, de que las tenemos o a lo mejor sí, somos conscientes y preferemos mantenernos en la retaguardia porque es un lugar más seguro. Hay tantas cosas, como seres fronterizos, que somos, como decía Rolando Toro, muy bonita esa frase, me, me ha encantado. Entonces, mi, mi cuestionamiento es, si Rolando Toro como, como creador, co-creador, da igual, ¿eh? en, el, en este sentido da igual, del sistema de biodanza, pero sí como reconocido eh, sabedor de, de la expresión del ser humano, él en la metodología del sistema biodanza, Rolando Toro propone este ciclo de integración afectivo-motora y epistémica, desarrollado en, en tres, cuatro años y vuelta a empezar, no es por acaso o no es una banalidad. Entonces, sí que es verdad, que es algo que surge en, en, el, en nuestros debates, ha salido... Que sí que es verdad que, que cada persona tiene su ritmo, por supuesto, por supuesto. Cada persona tiene su ritmo, su, su ritmo de, de, de ir procesando la integración, dependiendo de las heridas, de, de tantas cosas, ¿no? del facilitador y la facilitadora, del grupo, del momento, está claro. Pero mi, mi cuestionamiento, y vuelvo a decir que no quiero sentar ninguna cátedra porque no tengo la menor intención de que sea así, sino que son compartires de mis, de mis propias elucubraciones, ¿no? es si el propio Rolando Toro él propone un, una rotación cíclica cada cuatro años como máximo, A mí me parece realmente que esto es, es un reto como facilitadora y también como participante. Porque me cuestiono, si una persona en cuatro años de grupo regular, por lo tanto cada semana vio danza y además, está, es obvio, talleres monográficos, vacaciones, dentro de lo que es el sistema de biodanza, con toda su, su, su maravillosa diversidad de opulencia, ¿no? de, de, de, de posibilidades de seguir creciendo dentro del sistema biodanza y dentro de la propuesta de integración de biodanza, si en cuatro años una persona no ha hecho un proceso de integración suficiente, como para seguir avanzando, perdón, como para seguir avanzando, pero no en una línea recta, sino en círculo, de manera que no digo de abandonar el grupo, el grupo que lo ha acompañado durante estos cuatro años, porque los vínculos... Claro, son, son están en la piel, forman parte ya de nuestra memoria celular. No digo de abandonar las relaciones. Y es que eso es lo que nos decía Rolando. Lo que Rolando proponía es, vuelve a seguir con el ciclo de integración porque, primero, estamos laboreando... Con el desapego, con un desapego amoroso, evolutivo del grupo, que los ha acompañado, por un lado. Entonces, mantén la relación que tú quieras, pero en el proceso de integración, que es un proceso en el cual vas a tener que hacer mucha biodanza, y muchas otras cosas, por supuesto, ¿eh? no solo estoy hablando de, de, de, de que la biodanza sea lo único, ¿eh? o sea, también hay que tener en cuenta que hay muchas otras cosas, pero hablando de biodanza, o sea, sigue con el proceso de integración y regresa a un grupo de iniciación, porque te vas a encontrar con nuevos retos, nuevas posibilidades de crecimiento, nuevos cuestionamientos internos, nuevas posibilidades y siempre de crecimiento, además de, de enfrentarnos a, a, a, a recordarnos cómo entramos en un grupo de iniciación, cómo, cómo entran las personas con sus rigideces y sus miedos, que después de cuatro años han, se han transformado, algunos se han desvanecido y han desaparecido y se, y se siguen manteniendo otros más profundos. Y, y continúa el proceso de evolución. Además de esto, vas en un grupo de iniciación vas a aportar una calidez muy hermosa para las personas iniciantes. Que se van a encontrar con alguien en un grupo de iniciante que tiene ya una apertura y una confianza a la expresión del movimiento y de la acción de ser en el mundo, de igual a igual. No de facilitadora, sino de igual a igual. Que eso es muy interesante también. Y la posibilidad de seguir creciendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a cuatro años de un grupo regular, semiabierto, ¿no? en el cual han ido entrando personas y tal y cual. ¿no? Hemos generado una serie de vínculos muy hermosos, muy hermosos, que nos mantienen en un lugar que termina siendo de, un, de comodidad, porque ya sabemos lo que está ocurriendo. Ya sabemos con quién somos afines, con quién no, hasta dónde podemos llegar, con este, con el otro. Con... Estamos en un lugar confortable. Y no te digo que no, que, que no esté bien quedarte ahí. Claro que sí, por supuesto. Pero si la propuesta de Rolando Toro, repito, sabedor de la expresión del ser humano, es la de seguir adelante no será realmente interesante indagar y experimentar como facilitadoras proponer esos cambios invitar a las personas a arriesgarse porque somos como dice Rolando Toro somos seres fronterizos esta es nuestra naturaleza estamos en el centro y estamos afuera somos seres que vivimos en nosotros la dualidad y a veces somos cielo y a veces somos infierno luz, oscuridad y es esa la danza, es esa la danza. entonces como facilitadoras y facilitadores yo me cuestiono esto me cuestiono me cuestiono cuestiona el cuestionar al maestro claro que sí claro que sí, qué hermoso ¿no? poder cuestionarlo y, y sabiendo que si este cuestionamiento que tiene que ver con, con el proceso de integración algo me está diciendo de mí que puedo atender y que quizás me da miedo porque me, pre, me cuestiono si, si yo puedo intervenir de esa manera en las personas. y si puedo incidir en, en eso. Pero escogimos ser facilitadoras y facilitadores. Tiene un riesgo. De hecho son muchos riesgos. Que es el hecho del propio vivir. De ser en el mundo... Eh, totalmente, quiero decir todos los seres que hay en mí como decía Rolando en este texto maravilloso que somos todo que somos uno y muchos a la vez entonces me parece muy interesante que podamos cuestionarnos estos, estos cuestionamientos y... y y cuestionarnos a nosotras mismas como facilitadoras ¿estamos realmente apoyando el proceso de integración propio como facilitadora y como participante cuando estamos permitiendo que grupos de biodanza se extiendan en el tiempo 5, 6, 8, 10 años Bueno, eh, a mí me parece interesante que podamos reflexionar sobre, sobre estas cosas. Insisto, sin crear cátedra de nada, pero también insisto en que, en que si el maestro Rolando Toro hizo esta propuesta metodológica es por algo. Entonces hay que estar atentos a eso, a qué me dice para mí, qué me está contando, qué noticia me trae de mí, <ríe> como decía Rolando Toro. Y esto me hace recordar algún, alguna cosa ya par, como particular, en el sentido de decir, um, bueno, por ejemplo... Eh, y haciendo referencia también a, esa, a, esa, a ese ser fronterizo que llega a un punto del extremo, a esa frontera donde encuentro, me encuentro en un abismo y ese abismo puede llegar a convertirse en realmente una, un, bueno, algo realmente demasiado profundo que me cueste mucho volver y esto te puede poner un ejemplo muy claro de algo particular que es por ejemplo... Eh, bueno, pues yo todas las mañanas hago unos, una serie de ejercicios que, que sigo de un maestro espiritual para Mahansa Yogananda, concretamente. Que él propone como práctica diaria una serie de ejercicios cuando te levantas por la mañana. Como, como una eh, meditación activa, pero corporal, ¿eh? para mantener el, el fluido vital. Y yo, yo hago estos ejercicios desde hace ya unos cuantos años. Primero empecé hace ya unos años con los cinco tibetanos, que, que son maravillosos, los, los llevé a cabo durante tres años aproximadamente, y luego cuando conocí estos, uh, esta propuesta de ejercicios de Paramahansa Yogananda, pues es algo que sigo, y entonces... Para Maharsa Yogananda, como maestro espiritual, él propone esto por algo. Por algo que, si tú eres discípula de él, pues vas a tener que hacerlo cada día, porque forma parte del proceso de iniciación. Bien, entonces, yo no pretendo ser eh, discípula de nadie, en realidad, ¿no? Pero sí... Eh, pero sí quiero seguir a los maestros, los consejos de los maestros, no ni uno ni dos, sino al, de los maestros en general, porque todos hablan de lo mismo. Y hay algo que es común en todos ellos que es la perseverancia y el orden, que esto es algo que, que como seres fronterizos que somos es un reto para el ser humano. Y por eso todos los maestros nos invitan a este orden y a este rigor de perseverancia, de disciplina, de constancia. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque yo, por ejemplo, que hago estos ejercicios que me sientan estupendamente bien, hay un momento en el tiempo ¿sí? en el que esa mañana me levanto y... Me revelo contra. contra hacer el ejercicio. O sea, contra hacer esa, ese, esos ejercicios que me, que me cuestan 10 minutos, 12 minutos como mucho por la mañana. O sea, nada, en realidad. Ni siquiera sudo, ¿eh? O sea, son unos ejercicios muy suaves. Y de repente, después de un tiempo, unos días, unos meses. el tiempo que sea, de repente. Pues me levanto y digo, bueno, hoy no lo usaré, estoy cansada, estoy en la frontera. Y después, el día siguiente, digo, no, hoy tampoco, no, no pasa nada, si sí, total no pasa nada. Y así puede pasar el tiempo que sea, hasta que después tengo, digo... Tengo que volver a hacerlos porque me duele la espalda, porque me he dejado de perder. De, de, bueno, lo que sea. Lo que sea que me hace volver a hacerlos. Y entonces me cuesta otra vez incorporar esto como un hábito, como lavarme los dientes o lo que sea, que ya lo hago de una manera que no tengo que, ni que cuestionármelo, ¿no? Entonces, somos así. Somos así. Rolando lo dice en el texto de este poético maravilloso, somos seres fronterizos y estamos en esa dualidad constante. Entonces, si hay un maestro, no estoy a, a hablando de. no estoy idealizando a nadie ni endiosando a nadie, porque esto también es un tema, no, pero reconozco la maestría de Rolando Toro. Entonces, si la maestría de Rolando Toro me está diciendo que esto es. Lo que él propone, ¿cuál es mi resistencia? ¿Por qué me resisto? Porque es mi propia naturaleza, vale, perfecto, sí, es mi, la reconozco, es mi propia naturaleza, pero en algún momento, si quiero seguir en mi propio proceso de integración en la vida, de ser en el mundo de la manera más más dada a la vida, más integrada con la vida, pues voy a tener que llegar a, a, a, a qué, qué me está hablando, ¿no? esto que dice esto y tantas otras cosas. ¿eh? Entonces, bueno, el tema era este. Hoy quería hacer este vídeo pues para ahondar, para, eh, eh, para profundizar y para explayarme un poco en, en, en esto que ha surgido en, el, en, en, en la comunidad y que... Y que bueno y que quería compartirlo así con con más personas con todas vosotras para por si os inspira muchas gracias por todo vuestro apoyo por todo el cariño que recibo de, de vuestros mensajes y de y de todo lo que me enviáis muchas gracias seguimos amor y servicio